Buen día, amigos y amigas de La hora de Burlingham. ¿Cómo anda? Este, ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Pinta eh, para estar así, despejado. Vamos a ver, aparentemente el, el domingo este, desmejora un poquitito. Buen día, ¿Ah, sí? Lucas. Sí, buen sí, día. Sí. No sabía lo del domingo. Sí, yo porque estaba mirando, dibujando ahí para después, para el programa del mediodía, el, el clima anticipado ponele, le digo yo, como diciendo, bueno. qué sé yo. Estamos en Filosofía construc este, en Construcción, estamos en la tercera temporada Así y es esta, esta es la entrega número 32 ¡Fa! ¡Qué numerito, eh! ¡Qué numerito! Para la quinera Vamos, vamos, vamos avanzando eh, Contarle a la gente por dónde este, vamos, a, vamos a transitar Bueno, hoy vamos a traer un pensador muy, muy conocido, ¿no? que es como una especie de, de un rockstar de, de la filosofía. Eh, probablemente es uno de los pensadores más eh, nombrados, mencionados, tergiversados también en la historia. Eh, sí, muy, muy tergiversado. Y polémico también, eh, que es alemán, que es de finales del siglo XIX, y que es eh, Friedrich Nietzsche. ¿no? Pero, pero yo dije, si no es Nietzsche, eh, dije, está tergiversado, polemizado, este mm. porque fue, bueno, por los problemas de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo y demás, eh, él fue usado, no era que él de repente... Pero eso lo va a explicar mejor el caballero. Claro, está bien. Eh, la verdad que en, fue utilizado eh, como fundamento y como propaganda y también como teórico del, del nazismo eh, especialmente en realidad todo viene eso por el lado de, de su hermana que, que digamos tomó sus es, escritos eh, post mortem no y bueno los, los utilizó eh, justamente para de una manera justificar eh, la, la ideología eh, nazi y fascista con hermanas así uno para qué quiere enemigos <risa> mm. <risa> Pero bueno, más allá de eso, eh, lo cierto es que igual eh, Nietzsche no era, eh, no, no existía el nazismo, ¿no? Pero no era nazi, pero sin embargo sus escritos son bastante polémicos en, en, en su ideología, bueno, en, en su manera de, por ejemplo, pensar la, la cuestión judía, eh, la, la cuestión social, la democracia, eh, entre, otras, entre otras cuestiones, y por lo tanto... Bueno, hay cierto germen, no, cierto caldo de, de cultivo que podía perfectamente utilizarse para, para ese para ese, para defender ese tipo de ideologías, por más de que Nietzsche eh, creo que en, en su, jamás en su vida hubiera, hubiera sido nazi ni siquiera eh, ni, ni hubiera estado de acuerdo con, con nada relacionado al nazismo, pero bueno. Pero sí, perdón, y te dejo la pregunta, pero sí, así que ¿no? Eh, en algunos puntos, bueno, eh, para quien lo haya leído, para que lo conozca, era muy ambiguo también. Tengo una pregunta para quienes no, no conocemos y los que están mirando. Eh, Él, ¿cuándo fallece? Eh, la muerte de Nietzsche es en el año 1900. Ah, 1900, o sea que como 30 años, muere 30 años antes de que, aparez... de que apareciera el nazismo, se podría decir. Sí, sí, eh, exactamente, sí. Pues claro, no, es más allá de que puedan utilizar las ideas que vos tenés, o que los nazis utilizaban ideas más viejas también para justificar cosas. este Incluso algunos dicen que ellos tenían una estructura religiosa, de cuando los analizan medio en profundidad, ¿no? Entonces que ahí agarraban... Este, agarraban de todo, inclusive hasta de los de, de, de la mitología de los de los pueblos germánicos. Claro, entonces hay de todo claro. ahí. Yo digo para separarlo, es decir, el señor Frederick, así se llamaba. Friedrich Nietzsche es? Es eh, Friedrich, sí. Friedrich Nietzsche? Federico Nietzsche? Federico. Federich, Federico. El, el de Fede Nietzsche. El Fede, Fede, Nietzsche Fede Nietzsche murió en el... murió este en el 30. No, en el... En 19, el, el 1900. En 1900, o sea, eh, qué sé yo. Eh, Hitler ni siquiera había peleado la Primera Guerra Mundial. Exactamente, ¿no? Por eso. Ni siquiera. Eh, digamos, los yo que... para hablar de él como persona, ahora me callo la boca. No, está, está bueno... También, es eh, sí, la aclaración... Y, y la contextualización también, ¿no? Es, a ver, una, es una gran polémica en, en la historia de, de la filosofía y, y del pensamiento. El, el lugar que tiene, de hecho, Nietzsche en, en la cultura y en las consecuencias de su ideología, de su pensamiento, de, de su filosofía en, en, toda, en toda Europa. Eh, pero. De hecho, la recepción de Nietzsche, bueno, a, pasó por diferentes etapas, por, por diferentes fases, por diferentes momentos, eh, así como estuvo su, su asociado con el, con el nazismo, ¿no? eh, También incluso estuvo a, asociado con, si se quiere, como el, el, el desarrollo, las últimas fases de, del capitalismo y del desarrollo de la metafísica, y en los años... Si se quiere, 60, 70 Empezó a interpretarse de una manera muy distinta Por autores como, como Foucault, como Deleuze Como Derrida Que eh, construyen, si se quiere Bueno, la, quizás la, la imagen más, más contemporánea que existe De Nietzsche, ¿no? Pero, entre otras interpretaciones Que, bueno, eh, realmente Ha dado para todo Nietzsche Da para todo un poco y eh, Si uno eh, No está... Con el ojo, con la, con la mirada crítica. Eh, entonces, bueno, es un pensador que eh, genera mucho para cualquiera que lo haya leído o haya tenido la, la oportunidad de, de, de tener contacto con su obra, que es fácil de hacer porque, ya les digo, es muy, sigue muy popularizado eh, y quizás de los más conocidos de, de la filosofía. Por su escritura, por su, su forma de expresarse, por su estilo, por su estilo tan poético, aforístico, ¿no? que escribía en, en pequeños fragmentos muy cortos donde tiraba una idea, o quizás no, no le daba tanto desarrollo, sino que hasta uno podría decir que era eh, más tuitero, si se quiere, ¿no? como en, un, en un, una pequeña frase, en una pequeña idea o en un pequeño párrafo. Eh, te tira un misil, ¿no? Es una dinamita, sí. como él se, él se decía en su autografía. Si seguimos así, en cualquier momento aparece Nietzsche haciendo rap. <risa> se hace un tweet. podría ser claro, pero, ¿viste? pero digo porque si lo, lo, lo enganchaban para cualquiera entonces sí bueno está, está por el tipo viste que suerte que está muerto para él y bueno si no si hubiera si hubiera visto uh, lo, lo, lo, lo, lo que se, se yo, convirtió todo se si yo que tengo que ver con, con todo esto no pero sí lo decimos un poco en un chiste un poco en serio lo, de, lo del Twitter claro. porque realmente la, la escritura de, de nicho era muy fragmentaria él no, no desarrollaba tanto un digamos un, un libro de, de filosofía sistemático, metódico, donde eh, todo quizás buscaba tener su, su conexión con la parte anterior y establecer una lógica, sino eh, al revés. Su, su escritura era eso, como de, eh, ca, de dar cachetadas. ¿no? ¿Puedes decir que de repente, como decimos hoy en día, le bajaba una idea y el tipo le expresaba? ¿Podría sí, decirse? Sí, sí, en realidad lo que es interesante, lo que él escribía por ahí en, en, en un aforismo, en una frase corta, mira te, te tiro un aforismo de Nietzsche que eh, está tan usado, tan repetido, que lo ves por todos lados, que es la, la famosa frase, eh, lo que no me mata me fortalece. Ah, ¿sí? ¿Esa es de él? Esa es de él, sí. La, la habrás visto por todos lados absolutamente. En... Pero está perfecto, es casi como el, el principio de un libro de autoayuda. Lo que no te mata te Fortalece bueno, con si, música de violina claro. Así. Bueno, si uno lo quiere llevar por eso, para lo lado, cualquier lo, lado, lo, lo puede cerrar para cualquier lado, claro, por no. supuesto. Si hay algo que no hacía Nicho era autoayuda, pero ni cerca, <risa> no era no, lo del pero ni cerca, todo, todo <risa> lo contrario. Entonces, me digo, tiene como esa es, es, ese formato de tuiteable, ¿no? Uh -huh. O tiro otra otra frase, de paso la, la, la pensamos, ¿no? Eh, el que tiene un, un porqué para vivir soporta todos los comos. Bueno, Está también, bien, suena también, o sea, la puedo también. agarrar y la puedo usar autoayuda, pero también. no apunta a eso. Y sin embargo, fíjate de formato, no la agarra, lo pone en un tweet y, y hasta parece que piensa, ¿no? Claro, copia una frase claro. de Nietzsche. Y... Inclusive le podemos decir a algunos este, tuiteros de esos que son así, que tienen un rostro de piedra como de la, las Islas de Pascua, pueden agarrar y escribirlo y ponerse ustedes como autores. <risa> Eso, oh, por, por, claro. su, por supuesto, ¿no? Pobre hombre. Pero, pero bueno, digo te, tenía ese estilo de, de escritura en aforismos, que ojo, lo que después se, se plasmaba en, en la obra era implicaba todo un, un desarrollo anterior, y eso es muy interesante, si sí, eh, los, los famosos fragmentos póstumos y, y eh, que se, se encontraron después ¿no? de la muerte de Nietzsche, donde... ...tenían hasta como ese formato más, más de apunte... Y ...entonces uno también veía... ...que esa frasecita o esa idea... ...en realidad estaba... ...basada en un montón de desarrollo... ...y, y pensamiento previo... ...pero bueno, digamos, la escritura de Nietzsche... ...genera esa, esa fascinación... Eh, ...eso de de pronto... ...pegarte un, un cross en, en la mandíbula... ¿no? ...cuando uno... Eh, ...quizás espera leer... ¿no? ...una obra de un filósofo... ...y se, se le imagina por otro lugar de pronto te das cuenta que te están disparando, te están disparando ideas, y no cualquier tipo de ideas, sino ideas que realmente van muy en contra del de sentido común eh, y, y muy en contra de toda la historia de la filosofía, eh, es muy crítica, eh, radicalmente crítica, y eso... También dio, eh, y teniendo en cuenta quizás aspectos biográficos de su vida, lo, lo fueron como conformando en esta especie de, de figura o de ídolo. Eh, pese a que él dijo que eh, los ídolos tienen pies de parro, y, y si un día se convierte en un ídolo, en, en un ídolo, perdón, eh, tienen que tirar la estatua abajo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Eh, estaba pensando en dos cosas mientras vos estabas hablando y agradeciéndote por, por el tema, yo decía, bueno, eh, sobre una persona eh, hay, que, cuando, hay que marcar primero ese, ese dato, por ejemplo, cuando murió, para darse cuenta de que estaban usando su pensamiento. Porque si no, el que escucha que me pasaba a mí, vos te, vos, incluso en las películas, ayer estaba mirando la serie está Peaky Blinders, entonces este que es una serie de, de mafiosos mm. en la ciudad de Birmingham, y de repente muestran eh, en, los años tre en, en los años 30 el comienzo de la llegada del fascismo a Inglaterra. Y entonces el tipo lo primero que le dice, leíste a Nietzsche mm. en la serie. Sí. Entonces, es decir, ubicarlo a él personalmente en tiempo y espacio. Y también otra cosa que habría que hacer, en general, este, por ahí, es ubicarlo en cuál era la cultura dominante en el momento que él, que él muere y en su juventud, en una Europa conservadorísima, en una, en una Europa donde unos eran ultracatólicos y los otros no querían saber nada con la, con la Iglesia. Y toda esa tensión... Es decir, ponía a la gente y a los pensadores en, en, en un brete donde casi todos salían a, a atacar, a tratar, de, a tratar de ser disruptivos, como le diríamos hoy en día, ¿no es cierto? Eh, sí, sí, totalmente. Además es una Europa eh, a, absolutamente convulsionada eh, por, por la cuestión religiosa, por la, la cuestión política... Eh, y aparte de la gustan, lucha y las guerras porque no no lo, pensé que la, la, la de los europeos es agarrarse las trompadas no porque por cualquier cosa hay guerra ahí en ese territorio sí, después después dicen que son los civilizados no pero claro. de hecho bueno él, él formó parte de de la guerra franco-prusiana por ejemplo eh, y bueno, y otra que se me está escapando, está eso de, de, de auxiliar, de enfermero, bueno, no en no Frente de Batalla, pero sí forma parte. Eh, pero digo, una, una Europa absolutamente convulsionada en la cuestión política, en, en la lucha con el con el orden conservador por un lado, el, el desarrollo ¿no? de la, la industrialización, eh, la, la lucha ideológica, no la, la aparición, en, en sobre todo en ¿no? la, la mitad del siglo XIX del del marxismo, del comunismo, claro, de la revolución de rusa. La re, bueno, como ese germen que fue después la, la revolución rusa, ¿no? En, uh -huh. en, en el siglo siguiente, pero de una ropa absolutamente con, convulsionada que eh, no no no definía tampoco su rumbo, ¿no? Llena de perdón, llena, sí, no, no. Perdón, perdón. llena también de componentes bueno, antisemitas, eh, aristocráticos, conservadores. El componente antisemita, yo tengo apellido judío, se lo debemos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Punto. Ellos, y fueron la... los que, ellos fueron los que esparcieron eso porque tenían que justificar una serie, una serie de, de, de cosas. Mm. Y además porque venían toda una serie. Pero es interesante buscarle la vuelta y todas las miradas posibles, porque tiene todos ángulos diferentes. porque Porque vivimos una época muy simplista muy simplista. Entonces vos agarrás un personaje que yo amo, Artigas, y vos decís, Artigas se hace la, la, la reforma agraria, 1815, entonces algún bruto que diría, Artigas era comunista, y vos decís, perdón, ¿la hizo 50 años antes de que apareciera Carlos Marx en Europa? Es decir, uh -huh. este pero es todo simplismo como como, bueno, como sea Pero así. viste que acá, bueno acá, digo, es, en toda la humanidad, esto de la humanidad busca busca comunismo por todos lados. Como la moda es encontrar Comunistas hace 3.000 años hoy es, es, hoy es comunista Hace dos días atrás dos días atrás Eran todos musulmanes Y ay, mirá esa, esa tiene la burca mm, qué tendrá abajo Una metralleta escondida mm. dentro del vestido mm. eh, Aquel es eh, tal cosa Aquel es tal otra Es la cacería de brujas Que el único que desnuda Y, y, y me incluyo es, es ser personas ignorantes No, no, no meditar Un poquitito un poquitito y decir, bueno, ¿cuál es el ámbito de lo que me estás metiendo acá? no ¿Cómo voy yo a hablar sobre esta persona? ¿Cómo la puedo utilizar para que me aplique? Porque si después, más adelante, Foucault y otros lo empezaron a tratar, esa gente también habría que luego escuchar qué decían, aunque sea una migaja, sobre él, sobre él mismo. Pero nosotros hoy en día, que es el tiempo que existe... Esto es lo que existe, mañana no, el pasado se fue. Nosotros hoy, por hoy, somos simplistas y así en este lugar que vivimos nos va. Nada más que eso quería agregar. Bien, comparto, comparto esta cuestión de, de la simpleza, eh, de la simpleza, pero la simpleza ignorante, ¿no? Esto de intentar claro. tener la respuesta Reducción. inmediata, exactamente, ¿no? Eh, reduccionismo absoluto, ¿no? Intentar... Eh, a hacer encajar directamente el, el mundo en. tenemos dos o tres ideas en la cabeza de cómo deben ser las cosas y automáticamente queremos encajar todo ahí. ¿no? Y eso es un peligro que, de hecho, bueno, es un peligro que Nietzsche eh, denunciaba particularmente eh, y algo que él también percibía en, en su época. no eh, Lo que. Nietzsche, a ver, hay diferentes maneras, por supuesto, de, de, de abarcar ¿no? la, la complejidad y la, la filosofía de Nietzsche. Eh, Seguramente lo volvamos a tocar en el próximo programa. Eh, pero bueno, me, me gustaría quizás... En este caso estamos haciendo como un, un, pant un pantallazo general ¿no? eh, de, de su figura. Y en primer lugar saber bueno, por qué era tan importante y por qué era tan crítico, como yo les decía, de, de, de la historia de la filosofía. Pero básicamente... Yo que me, me considero un muy apasionado de, de, de Nietzsche y fue alguien que en parte me, me llevó a, a, a querer estudiar filosofía, ¿no? incluso casi antes de, de, de saber de qué se trataba la filosofía, Mirá. pero bueno, tuvo como ese tuvo ese impacto que, que a veces pasa en la adolescencia, sobre todo en la adolescencia es muy suele ser bastante convocante y movilizante Nietzsche por la, la fuerza de sociedad y por este tono de, de crítica radical, básicamente con Nietzsche hay una crítica um, durísima, no, puedo decir una revolución en la historia del, del pensamiento humano, en la historia de, de la filosofía y es lo que es en la historia de la metafísica, que para el que sepa, digamos, la, la metafísica es como la rama de la filosofía que se hace las preguntas fundamentales, no la, la pregunta acerca del ser, de, de la existencia, de la realidad, ¿no? de, de Dios y de ese tipo de, de preguntas, eh, del, del alma humano, del ser humano también, incluyéndolo, el cuerpo, el alma, toda esa serie de, de preguntas fundamentales que de alguna manera están en, en, en la base, en el fundamento de, de la filosofía y del resto de las ciencias humanas, ¿no? eso le llamamos metafísica, y justamente la, la crítica de Nietzsche a por la metafísica porque lo que él plantea es que bueno toda la toda la historia de la humanidad no eh, fue pensada desde una visión metafísica que de alguna manera desemboca en la decadencia de la cultura y de la sociedad alemana de, de su tiempo no él, él ve en la historia una historia catastrófica, ¿no? Una historia de, de la decadencia. Quizás justamente, esto que decíamos, también él, él es bastante conservador, eh, él, él tiene su, su, su mirada puesta en Grecia y, y particularmente en, en el arte griego y no ve, digamos, en su tiempo, con alguna que otra honrosa excepción, como Richard Wagner, por ejemplo, que él era muy, en su momento fue muy amigo, después se pelearon, y muy fanático de él. no eh, Ve en, en la cultura de su época la, la decadencia, la caída, no, incluso la vulgarización. Es una mirada quizás conservadora, pero también eh, muy interesante. ¿Wagner también era alemán, por casualidad? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí to totalmente. Eh, y uno de, de los grandes compositores del de, de romanticismo alemán que también bueno que también, no, cae en la volteada porque, Sí, no, sí, también no, cae en la volteada no, cuando, no, sí, y cuando no. y porque se te, terminan transformándolo en, en símbolo de la identidad alemana. Claro. No, una Alemania que, que, que en ese momento estaba en plena en plena crisis de identidad. Eh, justamente ¿no? Entonces, sí. en una guerra in, in, interna, un país disgregado, ¿no? esas cosas también surgen, ¿no? este tipo de, sí, sí, de extremismos. Bueno. Pero digamos, lo que él critica ¿no? básicamente en, en la historia de la metafísica es que justamente toda la historia de la metafísica es una historia teológica, ¿no? es decir, es una historia... Basada en algún en un principio ¿no? que oficia de fundamento, de, de por qué ¿no? y de absoluto que de alguna manera bueno, justifica toda la realidad. Entonces, él considera que la historia de la humanidad es la historia de un error. Básicamente, y de hecho tiene un, un, un aforismo que se llama literalmente la historia de, de un error. Porque la humanidad por su... Podemos decir, por su miedo ante la nada, por su miedo ante lo desconocido, por querer simplificar, por querer reducir, ¿no? por querer situarse eh, en el mundo. ¿no? Básicamente ha tomado di diferentes elementos, diferentes ideas, y las ha colocado en el lugar de fundamento, en el lugar de, ¿no? el lugar de, el, de, de respuesta máxima o de, de respuesta absoluta. Entonces él bueno construye, o, o mejor dicho, reconstruye una una historia de, de la filosofía que va desde el, el origen mismo del de filosofar cuando la otra vez hablábamos de los presocráticos y, y decíamos que eh, ellos buscaban la, la primera causa, ¿no? el, el fundamento, el primer principio de, de, todo, el, de todo el cosmos ¿no? y que a lo largo de la historia las diferentes posturas filosóficas, las diferentes corrientes eh, ...fueron justamente colocando diferentes elementos en, en ese lugar. ¿no? Entonces lo que para los persocráticos era el, el, el argela, la primera causa... Eh, ...para Platón se, se convirtió en, en, en la idea, lo que él llamaba la idea, la idea del bien... ...en Aristóteles eh, se había convertido en la, en la sustancia, que era el, el, el fundamento... ...del cual no se, se podía explicar eh, se podía explicar toda la realidad... ...para los medievales directamente era Dios... ¿No? que justamente eh, oficiaba como primer principio y al mismo tiempo como como finalidad de todo y en la modernidad en el proceso de, de secular secularización que se va desarrollando en la modernidad eh, el, el avance o la, la aparición de la ciencia moderna y del método científico fue corriendo el, el, el lugar de Dios como, como fundamento, como centro de todo, hacia el lugar de la razón y sobre todo de la razón científica, ¿no? Que en el siglo XVIII, en el siglo XIX, se convierte, digamos, en. Eh, el fundamento y la base por la cual se sostiene ¿no? toda la realidad, toda la cultura, todo el conocimiento y toda la, la forma de, de eh, toda la cosmovisión del mundo. Pero ¿qué, qué sucede? ¿no? ¿Qué sucede? Justamente eh, a toda esta historia de, de la filosofía y esta historia eh, metafísica, eh, justamente él la ve con, con un ojo crítico. Porque básicamente la, la, la, la considera causante de un gran mal eh, que, que, que desemboca ¿no? en, en toda la, la cultura alemana, que es justamente la negación de, de la vida. ¿Por qué? Porque todos los, los filósofos en su intento de, de, de explicar el mundo, de alguna manera lo intentan bueno, conceptualizar, lo intentan cerrar, lo intentan definir. Y justamente en ese intento de definición, ¿no? en ese intento de, de, de darle un nombre y una, una forma al mundo, ¿no? terminan estableciendo toda una serie de jerarquías y de categorías que lo que hacen es, eh, bueno, negar a la vida, negar al cuerpo, ¿no? negar lo animal, ¿no? eh, negar justamente lo, lo irracional, negar la locura, ¿no? negar... Podemos decir incluso la, la sexualidad, quizás siendo un poco más a Foucault, pero eh, negar la, la, las pasiones, no negar todo aquello que justamente queda eh, bueno en la categoría inferior. Entonces la historia de la filosofía se convirtió en una especie de grilla, ¿no? de donde eh, los filósofos iban poniendo, privilegiando ¿no? el, el alma, privilegiando el conocimiento, privilegiando la razón... ¿No? Eh, por sobre su contrario. Y en esa, en esa historia de, de la decadencia justamente eh, lo que se va como perdiendo o lo que se va debilitando dice son las propias fuerzas de la vida. Él habla del egipticismo de, de los filósofos. ¿no? Los filósofos se preocupan por el conocimiento y de tanto se preocupan por el conocimiento que empiezan a negar la vida. ¿Y qué es la vida? Bueno, la vida tiene que ver con el cambio, tiene que ver con el devenir, tiene que ver con, con lo inestable, con lo caótico, con, con lo que constantemente se transforma. ¿no? Y justamente también con bueno con, con la muerte por supuesto ¿no? y con sobre todo el desarrollo de las fuerzas vitales ¿no? Él es, es, su, su postura filosófica es, es vitalista en el sentido de que considera Quizás a la vida como el, el, no voy a decir entre comillas el fundamento, pero sí eh, aquellas fuerzas que justamente son los que mueven en realidad ¿no? el, el, el, el cosmos, mueven el universo, mueven a la naturaleza, pero que justamente los filósofos en su intento de... Eh, Vencer el, del terror al vacío, vencer la ignorancia, eh, vencer el, el miedo, bueno han intentado sobrecargar de conceptos eh, porque cada concepto de alguna manera es, es asegurarse una porción de la realidad cuando la realidad en sí es algo que todo el tiempo se nos está escapando, todo el tiempo nos marca la inestabilidad. ¿no? Y todo el tiempo nos está desafiando. Bueno, el intento de, de los filósofos, de la historia de la filosofía, de, de controlar y de manipular ¿no? y de racionalizar ¿no? eh, es, ese mundo de caos, ese, ese abismo existencial en el que nos manejamos, bueno, termina justamente en un intento de negarlo, y entonces en un intento de negación de la vida, que para su punto de vista, por supuesto, desemboca, digamos, en el hombre promedio europeo del, del siglo XIX. Estaba pensando eh, algo que él dijo y yo siempre tengo que poner la, la, la cuchara sobre algo que puede generar humoradas. Yo digo, cada filósofo eh, se afirma sobre su conceptualización, dijiste, ¿no? Que los conceptos... Claro, para el filósofo, el concepto vendría a ser como... ...sus, eh, ¿cómo se dice? Eh, como sus activos financieros. <risa> claro. <risa> no, no pensé que ibas a venir con una metáfora económica. Una metáfora una, una económica. Son como si fueran las acciones que tiene... Un filósofo, el tipo dice, tienen que escucharme lo que yo digo, porque tengo que tener valor. Porque de repente en aquella época se jugaba a entrar a un instituto que le permitía entrar a la Academia de Ciencias, y un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es el activo de un filósofo? Los conceptos que tira. no Entonces la gente lo escucha y lo repite, y cuanto más lo repite, tiene valor. Después aparece un editor y le dice, che, loco, vamos a escribir un libro, porque la gente te, te escucha. Eh, eso por un lado... Tipo broma, pero es también para pensar. Después, la cuestión de la vida. Entonces yo pensaba en cómo se hizo hoy este programa. Este programa se hizo porque Lucas viene desde el colegio. ¿Cuántas cuadras eran? ¿15, 20 cuadras sí. caminando? Él viene en su vida, ¿no? que no es estática, viene caminando hacia acá. Y viene pensando sobre un montón de cosas. Y a su misma vez, mira gente que yo no vi, coches que yo no vi cruzar avenidas, el sol, árboles y cosas y hay un dinamismo constante mm. por otro lado yo lo estoy esperando y armando cosas y hablo con mi hijo, salgo y me paro en la esquina la vida es dinámica y es múltiple es, es múltiple y es gigantesca la, la, la vida así que eh, me, me gustó eso porque lo comparé con algo muy simple mm. entonces hablar de eso que... Qué, ¿Qué cosas suceden ahí en el medio? ¿Qué actos filosóficos están pasando? este, cuál en, en la profundidad de la cosa simple también. Que si él cruza la calle y ve que pasa una moto con el semáforo en rojo y no le importa un carajo, ¿cuántas cosas filosóficas están ahí en juego? Un montón. Un montón. Desde quebrar una, una, una regla, poner la vida en juego. Por decir, eh, eh, creerse eh, por arriba de las normas. Es decir, este, que eh, piensa que hasta el vehículo que maneja es una extensión de su cuerpo. Puedes uh -huh. filosofar y remar de todo. Este, y hoy con él también, este, que ahora va a continuar, eh, contextualizamos: dijimos, esta persona está en tiempo y espacio uh -huh. así, luego se puede tomar de acá en cómo era, cómo era el ámbito cultural histórico de, de todos los momentos y de ese lugar este, eh, que es Europa. ¿Cómo nos llega a nosotros el simplismo? Y yo agregaría la estupidez. Eh, porque mi viejo tenía en su biblioteca un libro que se llamaba La historia de la estupidez humana. Mire, me quedó marcado porque la primera sí. vez que lo vi, lo vi en su biblioteca, tenía como 10 años, entonces lo agarré. Y a mi viejo le, le, le calentaba. Es decir, podía hablar con una persona sumamente distinta a lo que él pensaba. Pero él me decía, una persona estúpida. Este, simplista es lo peor que hay, porque no sabe. Y puede hacer una gran macana sin saber uh -huh. por qué está haciendo una macana. Con una persona mala, de repente, sabe y vos podés llegar a convencerla y a negociar, darle algo como para aflojar. Pero el estúpido es capaz que te embroma y no sabe que te está embromando y que se está embromando a sí mismo. Uh -huh. Porque no tiene estos conocimientos, porque no le ha llegado la capacidad de la reflexión que te acerca a la filosofía. Qué suerte que se enseña filosofía. ...en los colegios, a los chicos... ...desde temprana edad... ...qué suerte que se enseña lógica también... ...para ordenar la cabeza... ...simplemente eso... ...quería tomar como un derivado... ...después sobre la, después en otro programa... ...le voy a hacer la traducción... ...a nuestro idioma... ...de las preguntas fundamentales... ...pero no hoy... ...porque es muy chabacano. <risa> ...bueno... Eh, un, ...un poquito más y cerramos igual... ...porque la gente se va, se va a quedar así... Se va a perder en el medio, ¿no? Pero creo que lo, lo podemos continuar con Nietzsche la, la, la, la clase <ríe> la semana que viene, ¿no? Eh, pero, digo, que quedémonos un poco con, con esta idea. Me encantó lo que dijiste. Yo pensé que hoy vamos a usar una, una metáfora más, más, más, más natural, si se quiere, ¿no? no hablando de economía, sino que yo pienso uh, en, en, en esto que yo les decía de la, la historia de, de un error... Que es hermoso, es un fragmento, de, de es un aforismo con seis partecitas que eh, bueno, define la, la historia de la filosofía en, en, en menos de un párrafo. Es, bueno, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo hace? No? ¿Cómo lo sintetiza? No? Eh, sobre todo tocando el tema de la verdad y la apariencia, la verdad y la mentira. ¿no? Eh, ya vamos a ver que para Nietzsche, bueno, podemos decir que no hay verdades, ¿no? o como digamos, no hay hechos sin interpretaciones. Una, una polémica frase que también se, se usa y se transgiversa mucho, por supuesto, eh, pero que tiene que ver con, justamente, romper con una de las ideas sacralizadas de la filosofía, que era la de verdad. ¿no? La de este, este, esta visión de, de la verdad como algo universal, como algo igual para todos, bueno, Nietzsche se va a dedicar a cuestionar eso. Rompe con la idea de, de realidad también, ¿no? Con, eh, ...pensada otra vez en este ca en este canon de la objetividad. Eh, obviamente cuestiona el recorte científico del mundo... ...que es justamente bueno una forma de interpretar la realidad... ...pero no es, no es la única y que hoy sea la dominante... Eh, no, ...no significa que primero ni que siempre lo sea... ...ni que tampoco sea saludable para el ser humano que lo sea. Critica obviamente la idea de Dios... También frase de Twitter, no pero que en su momento fue totalmente disruptiva, la famosa frase Dios está muerto o Dios ha muerto. no También, obviamente, una frase de tan fuerte que, y también tan tergiversada como puede ser, pero la, no, no solo la, la dijo él, ¿no? sino eh, que la, la desarrolló él, si bien ya algunos pensadores estaban hablando de, de la muerte de Dios en el siglo XIX. Aclaración, la muerte de Dios es la, la muerte de por lo menos una idea de Dios, no significa la, la muerte de todos los dioses, pero eh, él, él habla justamente de, de la muerte del Dios judío cristiano. Y sin embargo, eh, todavía lo tenemos, ¿no? Todavía lo tenemos porque también dice que sus sombras, las sombras de Dios eh, aparecen por todas partes, ¿no? Bueno, es una <risa> frase para... Eh, para tener en cuenta también, ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué idea no, no, cae en la, no cae en la crítica nichiana? y probablemente ninguna? Él es bueno muy muy crítico con muy crítico con la democracia, de hecho él, él, él es antidemocrático. Mira, es, es, es, es claramente antidemocrático y él lo dice, ¿no? eh, Ve en, en la democracia en realidad un, justamente una negación de la vida porque para él la vida tiene que ver con eh, la voluntad de poder un concepto a desarrollar no, con las fuerzas dinámicas de, de la vida que hace bueno que, que algunos sean más que otros que algunos sean más poderosos si se quiere, que algunos tengan capacidades que otros no y que el intento de la democracia de igualarnos a todos en, en la misma base es un, no solo es un intento destinado al fracaso sino que eh, bueno, es un intento decadente, ¿no? Es como decir, eh, él, él es fuertemente antidemocrático, por eso no solo se, se opone a, a, a la democracia y también se, se va a oponer al socialismo, al comunismo y a cualquier movimiento que, que tienda a la igualdad, lo que no significa, por eso digo, lo que no significa que eso lo vuelva automáticamente nazi, pero, digo, tiene, una, tiene, tiene esos elementos que más allá de que uno no está de acuerdo, por supuesto, porque me considero alguien totalmente democrático, claro. sí es interesante en ver digo, ver cuál es la crítica, ver qué es lo que está planteando, cuál es la perspectiva, y quizás eso nos ayuda en realidad justamente a fortalecer nuestra propia democracia y entenderla mejor también, porque de nada sirve, esto lo digo a, a título personal, hablar de la democracia si no podemos pensar la democracia. Y justamente digo eh, cuando uno confronta miradas, perspectivas, bueno ahí es lo que realmente define a la democracia, el poder pensarla. Te voy a meter el dedo en la herida. ¿Será nichiana esa frase que tiene la Constitución argentina que dice el pueblo no delibera ni gobierna cuando arranca, jodida, ¿eh? Porque dice no delibera ni gobierna, sino a través de representantes. Se me ocurrió, pensar, dije, debe ser muy nichiana porque está, te está dando una, una doble negación. Bueno, No deliberás, no gobernás. Bueno, sa, sa, mira, te voy a decir por qué no es Nietzscheana. ¿Por qué? Porque él es muy crítico de la categoría de representación. Ah. ¿Qué es esto de que alguien represente a otro? ¿Qué es representar? Ah, ¿no? De hecho, en... en es justamente, es un vestigio de, de, de la metafísica que él critica, ¿no? Esto mm. es, bueno, algo que está en el lugar de otra cosa, pero eh, sostiene Mirá. su verdad y no, lo va a decir que no. Eh, de hecho era muy muy aristocrático su, su, su visión de, de las cosas. Pero justamente la categoría de representación, ¿no? Es, es algo que él va a cuestionar fuertemente. También la, la, la va a considerar justamente, ¿no? El, lo que representa... Eh, que es algo que representa? Algo que se parece pero que no es. En última instancia es algo que termina como intentando eh, otra vez detener, negar, encauzar en ciertas energías ¿no? de, vitales que están detrás de eso. Y que la categoría de representación, digo, un concepto es una representación, eh, bueno, es una, una categoría que justamente... Eh, eh, intenta, ¿no? es una categoría inerte, es una categoría muerta La representación es una categoría muerta Porque de lo que se trata es el, el, al revés Volver al suelo vital de donde nacería esa representación ¿no? uh -huh. eh, Pero bueno, también, ¿no? porque la categoría de representación está ligada a la verdad También está ligada a la política La política está ligada a la verdad y al poder entonces, bueno, son muchas cosas. Pero digo, todas estas categorías, verdad, eh, digo, razón, Dios, eh, fundamento, eh, esencia, representación, ciencia, religión, bueno, todas son... Eh, puestas patas para arriba por Nietzsche Atacadas por el martich, martillo Nietzscheano Él hablaba de filosofar a los martillazos ¿no? Golpear las verdades para desarmarlas Para destruirlas y ver qué había debajo ¿no? Y entonces claramente digo, con todo esto que estoy diciendo Se, se entiende la radicalidad de lo que está planteando Básicamente toda la historia de la humanidad Ha estado del lado equivocado Y bueno, parece que él eh, eh, lo, lo ve por otro lado, pero eso también genera esa, esa fascinación, esa crítica a la política, a la economía, bueno, a, al, a la religión, al arte, a la ciencia, eh, que sigue siendo una, una crítica muy, muy vigente, ¿no? Entonces, bueno, quizás para, para la próxima vamos a retomar Nietzsche, ¿no? vamos a, a ver hacia hacia que qué lugar lo, lo llevamos. Hay más para laburar. Hay muchísimo, hay, hay muchísimo para, para hablar de Nietzsche. Y vamos a traer también por ahí algunas alguna frasecitas, pero no para que pongan en el Twitter, sino para que para que pensemos. Eh, lo escuchaba él y yo decía, a ver, también. Eh, hay que pensar que, de vuelta, en la época en la que él, el, en la que él vivió, el desarrollo democrático no existía, era ínfimo. Ínfimo, sí, totalmente. Ínfimo. Entonces también eso es interesante de poner. El, el valor de eso que yo voy, voy escuchando es el, el ser de, disruptivo, el ser crítico, el tratar de desmenuzar y analizar la vida que lleva, trayéndolo hoy, al, al hoy donde nosotros estamos viviendo y, y qué es lo que nos sirve a nosotros. Como dijo bien Lucas, yo lo acompaño, es decir, la democracia sirve si vos podés discutirla, la democracia. Y recién me estoy dando cuenta que así cuando vos vas a construir una, calle, una casa, necesitas albañiles. Los albañiles de la democracia son los profesores de filosofía. Porque vos tenés que ver desde abajo el análisis de cómo exactamente estás haciendo. Esta, esa construcción y que esa construcción sea este de siempre un resultado verdadero, no un sí. resultado falso. Entonces necesitas pensar, necesitas pensar, ¿viste? La cosa se pone media extraña, sí. pero se te pone menos extraña cuando vos decís, no, yo tengo objetivos en mi familia. Y me enteré que mi vecino tiene los mismos objetivos que yo y el otro, y el otro, y el otro. Y tenemos la cabecita derechita, todos los patitos en fila. Y viene uno y me dice, ah, da vuelta a todo. Es importante eh, la disrupción. Nos, nosotros no estamos acá para que usted esté de acuerdo con nosotros. ¿eh? Nosotros nos damos la libertad que ofrece el Estado de Derecho y que ofrece la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Primero, para eh, dos personas hacen que esto tenemos el derecho de reunión. Este, de que nadie nos tenga que decir con quién te juntaste, con quién hablaste o qué pensó. Luego, lo que nosotros pensamos... Se lo decimos, si usted está de acuerdo, bueno, será un detalle más. Uh -huh. ¿No está de acuerdo? Sabe, mire, prefiero que no esté de acuerdo porque le va a generar pensamiento. Sí, también, le va ¿qué? a generar que usted piense algo, que se mueva su cabeza y que usted en esa fase de criticarnos a nosotros empiece a sacar el herrumbre del cerebro y diga tal y tal cosa. Porque si está todo bien es, es una unanimidad y esa unanimidad es falsa. Es falsa, totalmente, y no solo es falsa, sino que atenta bueno, contra nuestro propio desarrollo. Uh -huh. el, a ver, él también ¿no? es una, un crítico muy fuerte de, de estas ideas, ¿no? del, del poder hegemónico. Claro. Eh, si hay una idea dominante ¿no? y todos la seguimos, bueno evidentemente hay algo que no se está pensando. Claro hay algo que está por detrás que no estamos viendo uh -huh. Digo, el, el, el pensamiento de Nietzsche justamente abre mucho ¿no? Te abre mucho la cabeza, abre mucho a, a pensar en las infinitas posibilidades de la vida y hace también que, que nos replanteemos bueno, muchas cosas acerca de lo que ya creíamos saber Así que te parece que la... La cortamos acá porque aparte está Luna abajo, tenemos sí, que acabar está con en... Luna, la... le dije Luna está ahí abajo, pobre, este, ya vamos a... Están cayendo a... los piedrazos por la ventana. Están cayendo los piedrazos por la ventana, gente, nos encanta estar acá eh, con con este con Lucas, este, nos divertimos y, y hacemos este programa eh, dedicado para nosotros porque nos gusta charlar y ya que bueno. de paso usted está, lo escucha ahí. Sí, vos se se nota que nos gusta charlar, ¿no? Eh, bueno, muchas gracias por, por estar ahí eh, Por pensar con, con nosotros Y por seguir pensando Así que esto es Filosofía en Construcción Nos vemos la semana que viene Para continuar Hasta luego Chau chau